Y, y siempre. Mira, el amor es el alimento para tu alma. Así como la comida lo es para tu cuerpo, el amor es para tu alma. Sin alimento, el cuerpo está débil. Sin amor, el alma está débil. Y, si, y ningún estado, ninguna iglesia, ningún interés personal ha llegado a desear en ningún momento que la gente tenga almas fuertes. Porque una persona con energía espiritual está destinada a según como ellos lo denominarían, a ser rebelde. Pero rebelde significa que te salgas de esos esquemas sociales que solamente están mermando tu salud y tu enfermedad mental creyendo que vienes a esta vida a, ser, a, a sufrir. El amor te hace rebelde, revolucionario. El amor te da las alas para volar alto. El amor te hace comprender las cosas. Acuérdate que solo hay dos maneras de vivir la vida. ¿A través del amor o a través del miedo? En el sistema condicionado en el que crecimos se nos promovió el miedo, que nuestras intenciones estuvieran basadas en carencia, en miedo. Sin embargo, no es así. Para que nadie pueda engañarte, explotarte, oprimirte, es necesario que empieces a conectar con el amor. Los sacerdotes, los políticos, sobreviven gracias a... La explotación, los sacerdotes, los políticos muchas veces quieren estar, y por mencionar solamente estas dos palabras, pero el ego lo que quiere es estar viviendo o sobreviviendo a través de tu malestar, para hacerte espiritualmente débil. Han encontrado un, un, El ego ha encontrado un método seguro 100% garantizado y consiste en enseñarte a que no te ames, porque si una persona no puede amarse a sí misma, tampoco puede amar a alguien más. Fíjate, la enseñanza es muy delicada. Te dicen, ama a otros, pues saben que si no puedes amarte a ti mismo, no eres capaz de amar en absoluto. Pero continúan diciendo, ama a los otros, ama a la humanidad, ama a Dios, ama a la naturaleza, ama a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, pero no te ames a ti mismo, no te honres. Primero, ámalos a los demás, sé servicial hacia los demás, pero no te honres, porque eso supondría que amarse a uno mismo es egoísta según ellos. Entonces, date cuenta cómo... Todo está al revésado, Con, se condena el amor hacia uno mismo como si fueras alguien egoísta Y se ha hecho que esa enseñanza parezca muy lógica Dicen, si te amas a ti mismo te volverás egoísta Si te amas a ti mismo te convertirás en un narcisista Pero no es verdad Un hombre, una persona que se ama a sí misma se da cuenta de que no hay ego en él es al amar a otro sin amarse primero a uno mismo que surge el ego. El amor no sabe nada de deberes. El deber es una carga, una formalidad. El amor es una alegría, un compartir. El amor es informal. El amante nunca siente que ha hecho bastante. El amante, que es esta persona que ama, que se entrega, siempre siente que más es posible. El que ama nunca siente ha obligado al otro. Nunca piensa que ha obligado. Por el, con, por el contrario, siente que ha recibido amor. El otro, el otro ser humano, se ha obligado a recibir mi regalo al no rechazarlo. Un hombre que se ama a sí mismo, una persona que se ama a sí mismo, se respeta a sí misma. Y una persona que se ama y respeta a sí misma, respeta a los otros también, porque sabe, así como yo soy, así son los demás. Así como yo gozo del amor, del respeto, de la dignidad, así lo hacen los demás. Se hace consciente de que no somos diferentes. En lo que respecta a las cosas fundamentales, somos uno. Estamos bajo la misma ley todas las almas. El hombre, el ser humano que se ama a sí mismo, el alma que se ama a sí misma, goza tanto del amor, llega a ser tan dichosa que el amor comienza a desbordarse, comienza a alcanzar a otros. Tiene que alcanzarlos. Si tú vives el amor, tienes que compartirlo. No puedes seguir amándote a ti mismo por siempre porque una cosa te va a quedar absolutamente clara, que si amar a una persona a ti misma es tan enormemente maravilloso y hermoso, cuanto más éxtasis te está esperando si empiezas a compartir tu amor con mucha, mucha, mucha gente, muchas almas, con todo. Lentamente las ondas comienzan a llegar más y más lejos, amas a otras personas, entonces empiezas a amar a los animales, a los pájaros, a los árboles, a las rocas, puedes llenar el universo entero con tu amor, porque todo parte de ti, y no no te tienes que fumar nada para entonces pensar de esta manera, es que eso está dentro de ti, así nacimos. Cualquier persona que te diga lo contrario está en otra situación, no está conectada. Una sola persona es bastante para llenar el universo entero de amor. Así como un solo guijarro puede llenar el lago entero con sus ondas, un pequeño guijarro. El hombre tiene que volverse divino. A menos que el ser humano se vuelva divino, no va a haber realización y satisfacción alguna. Pero... ¿Cómo puedes volverte divino? Tú, tus ideas, tus creencias dicen que eres un pecador. Tus creencias, no importa la gente que te, lo, que te transmitió el mensaje, pero tus creencias dicen que estás condenado, que estás destinado a irte al infierno y hacen que sientas mucho miedo de amarte a ti mismo. Es por eso que la gente es tan buena para encontrar defectos. Encuentran el defecto en ellos mismos. ¿Cómo pueden evitar el encontrar los mismos defectos en otros? De hecho, obviamente los van a encontrar y los van a magnificar. Los van a hacer tan grandes como sea posible. Ese parece ser el único dispositivo para salvarse. De alguna manera, para salvar tu imagen, tienes que hacerlo. Es por eso que hay tanta crítica y tal carencia de amor. Digo que este es uno de los puntos más importantes de la espiritualidad y solamente la gente que está consciente puede dar un entendimiento sobre esto. Y tú que estás escuchando esto, no es casualidad, no hay coincidencias. Una persona que se ama a sí misma se puede volver meditativa con facilidad, porque la verdad es que meditar significa estar contigo mismo. Si te odias a ti mismo como lo haces como te han dicho que lo hagas y lo sigues estado, estando haciendo, si tú te odias, ¿cómo puedes estar contigo? El que tú estés contigo no significa más que el disfrutar de tu hermosa soledad, celebrándote a ti mismo. También te hicieron creer que la soledad es algo negativo. La soledad es estar contigo, es en ese silencio donde puedes encontrar y escuchar la voz de Dios, tu voz divina. En la desolación es cuando, a través del ego, tú te sientes en tristeza absoluta. Entonces, logra diferenciar soledad de desolación. De eso es lo que trata meditar. Meditar no es que te sientes, cierres los ojos y escuches a alguien necesariamente que te está guiando. Es tu propia voz la que te va a estar guiando en ese momento en una conexión divina, porque eso es lo que eres, alguien divino. No eres otra cosa que lo que el ego te ha estado diciendo, que lo que estos reflejos egoicos te han estado diciendo. La meditación no es una relación. El otro no se necesita en absoluto. Uno es suficiente para uno mismo. Uno es bañado en la propia gloria, bañado en la propia luz. Uno es simplemente gozoso porque está vivo, porque es. Ahora, el milagro más grande del mundo es que tú eres y que yo soy. Ser es el milagro más grande. Y la meditación abre las puertas de este gran milagro. Recuerda que meditación significa estar contigo mismo. Pero solo una persona que se ama a sí misma puede estar consigo misma. De otra forma siempre estás escapando de ti, evitándote. ¿Quién desea mirar una cara fea y quién desea penetrar un ser feo? ¿Quién desea entrar profundamente en el propio fango, en la propia obscuridad? ¿Quién desea entrar en el infierno que piensa que es? Tú deseas mantener todo esto cubierto con flores hermosas, pero siempre quieres estar escapándote de ti mismo. Es por eso que las personas están buscando compañía bus eh, constantemente. No pueden estar con ellas mismas, desean estar con otros. Las personas están buscando cualquier tipo de compañía. Si pueden evitar la propia compañía, cualquier cosa funcionará. Se sentarán en una sala de cine durante tres horas viendo algo completamente estúpido y que ni siquiera les está gustando. Leerán una novela por horas perdiendo el tiempo porque no les genera plenitud ni elevación. Leerán el mismo periódico, estarán en internet repetidas veces solo para mantenerse ocupadas. Jugarán a las cartas solo para matar el tiempo, como si tuvieran demasiado tiempo. El amor empieza contigo mismo, entonces puede continuar expandiéndose. De hecho, continúa expandiéndose por su propia cuenta. Tú no necesitas hacer nada para expandirlo. Ámate a ti mismo. Y entonces, observa. Eso es estar contigo. Observa. El primer requisito es que te ames a ti mismo y después observa. Si no te amas y empiezas a observar, puedes sentirte como si estuvieras suicidándote, juzgando a todos. Muchas personas sienten que se están suicidando porque no prestan atención a la primera parte que ellos consideran que tiene que ver con la vida. Y automáticamente se van a observar. Sócrates dice, conócete a ti mismo. Buda dice, ámate a ti mismo. Buda es mucho más verdadero. Porque a menos que te ames a ti mismo, nunca te conocerás. Jesús dice, ámate a ti mismo. La sabiduría siempre está ahí. El amor es la manera correcta de conocerse a uno mismo. Entonces, ámate a ti mismo y observa. Hoy, mañana y siempre. Crea energía amorosa a tu alrededor. Ama tu cuerpo, ama tu mente. Ama tu mecanismo entero, tu organismo entero. Amor quiere decir, acéptalo como es, no intentes reprimirlo. Reprimimos solamente cuando odiamos algo. Reprimimos solamente cuando estamos en contra de algo. No reprimas, porque si reprimes, ¿cómo vas a observar? No podemos mirar al enemigo a los ojos, podemos mirar solamente a los ojos de nuestro amado. Si no eres amante de ti mismo, no vas a poder mirar tus propios ojos, tu propia cara, tu propia realidad. Entonces, observar es estar con uno mismo. Observar es tu contraseña. Permanece consciente, alerta, no seas inconsciente, no te comportes de manera somnolienta, de manera operativa, como te han dicho, y que así debe de ser, y de esa manera tú haces lo que los demás te dicen. No sigas funcionando como una máquina, como un robot. Así es como está funcionando la mayoría de la gente en la humanidad. Observa, no enjuicies, solo observa. Observa todo mientras estás caminando. No lo juzgues. Observa tu caminar. Comiendo, observa tu comer. Tomando un baño, observa el agua, el agua fría cayendo sobre ti, el tacto del agua, la frescura, el temblor que pasa por tu columna. Obsérvalo todo, hoy, mañana y siempre. Finalmente llega el momento en que puedes observar incluso tu sueño. Ese es el momento cumbre del observar. Tu cuerpo va a dormir y todavía hay un vigilante despierto que no juzga. Mira silenciosamente el cuerpo completamente dormido. Ese es el momento cumbre del observar. En este momento justo lo contrario es el caso. Tu cuerpo está despierto, pero tú estás dormida. Entonces estarás despierto y tu cuerpo estará dormido. El cuerpo necesita descanso, pero tu conciencia no necesita sueño alguno. Tu conciencia es conciencia, es estar alerta, alerta no porque te vaya a suceder algo, sino porque estás realmente observando que la vida está sucediendo, es su misma naturaleza. Al volverte más observador, no enjuiciador, comienzas a tener alas, entonces todo el cielo es tuyo. El hombre es un encuentro de la tierra y el cielo, del cuerpo y el alma.